Nintendo ha estado aquí por un tiempo, durante 46 años más o menos. Y eso es si hablamos solo de videojuegos, en todo este tiempo se han lanzado un montón de juegos y con ellos muchos detalles interesantes de los que merece la pena hablar. Hoy quiero hablar sobre algunas curiosidades sobre algunos juegos lanzados en consolas de Nintendo. Muy buenas, soy Deltaray y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es ya el tercer vídeo que hago sobre curiosidades. A veces buscar curiosidades puede ser una tarea complicada, pero no os preocupéis, estoy seguro de que hay muchísimos datos de los que puedo hablar. Y estoy seguro de que hay muchos vídeos por ahí hablando sobre ellos también, por lo que he hecho lo que he podido por traer datos interesantes que apenas se conozcan. Por supuesto soy humano y dos o tres de ellos sí que lo son, pero traigo 10 datos, necesito algo de relleno. Os garantizo que hablaré de algo que no conocíais antes, probablemente. Veamos, hoy tenemos nombres japoneses, precuelas exclusivas, identidades secretas, creo que eso suena interesante, ¿no? Si eso suena interesante para ti, quédate aquí y lo descubrirás todo, pero primero, es mi obligación como youtuber, es recordaros que me apoyéis todo lo que podáis. Suscribiros si aún no lo estáis, dejad un like si no lo habéis hecho aún, cómprame un coche si aún no lo has hecho, ya sabes, lo normal. Y también compartir el vídeo y seguirme en Twitter, soy algo guay, a veces, supongo. Por cierto, hace muy poco este canal llegó a los 200 suscriptores, muchas gracias por vuestro continuo apoyo. Cada vez somos más y lo único que puedo hacer para agradecerlo es seguir trabajando duro. Pero ahora en serio, vamos a los datos. Quiero empezar con los más conocidos o los que considero que son menos interesantes. La primera curiosidad es sobre Kirby. opuesto a que lo has llamado adorable en algún momento de tu vida. ¿Por qué? No deberías llamar adorable a Kirby. ¿Has visto las portadas de sus juegos? Sí, Kirby es una bola furiosa. Al menos si vives en occidente, por supuesto. Especialmente en Estados Unidos. Esto es porque las portadas japonesas no suelen enseñar a Kirby enfadado, sino feliz. Que encaja más con su personaje, la verdad. El primer caso fue en 2002 con Kirby Nightmare in Dreamland para Game Boy Advance, pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, Shinja Kumazaki, el director de muchos de los juegos de Kirby, así como el diseñador, el supervisor de personajes y actor de voz, mencionó que se hizo para enseñar el lado serio que Kirby también tiene y que parecía agradar más a los norteamericanos. Es decir, básicamente, Pensaron que los americanos estarían más felices con un Kirby cabreado y que quizá no pensarían que una bola rosa adorable sería femenino para que los chicos guay no terminan jugar a sus juegos sin sentirse menos guay o masculinos. Ya. Yeah. Por suerte, parece que ya han dejado de hacer esto, con Kirby siendo feliz o estando enfadado en todas las versiones. Para el segundo quiero hablar sobre Tomodachi Life. Ya sabéis, ese juego tan random de 3DS sobre Miss en el que básicamente vivían juntos en una isla, lo que significa que Peter Griffin puede casarse con Tifa Lockhart y tener a Garfield como su hijo. Una auténtica obra maestra. Pero de hecho no es Tomodachi Life el juego del que quiero hablar, sino de su precuela, si se le puede llamar así. Sí, Tomodachi Life tiene una precuela. Se llama Tomodachi Collection y fue lanzado exclusivamente en Japón en 2009 para la Nintendo DS. Como muchos de vosotros posiblemente sepáis, la Nintendo DS no tenía mis así que para tenerlos en este juego, bien podías con el creador de mis que trae el juego de serie o transferirlos desde la Wii. Este juego era básicamente el mismo que el de 3DS, pero con peores gráficos y, bueno, menos cosas que hacer. Os preguntaréis por qué solo fue lanzado en Japón, ¿es porque no vendió bien? porque pensaron que no gustarían occidente, pensaron que no estábamos preparados para tanto poder. La verdad es que no, si no lo sabías, Tomodachi Life usa text to speech en su diálogo. Lo mismo ocurre en Tomodachi Collection, y aparentemente no supieron hacer que funcionara en otros idiomas, por lo que simplemente no lo lanzaron a nivel mundial. Sí, eso ocurrió. Supieron hacerlo en la versión de 3DS, y la verdad es que deberíamos estar agradecidos. El siguiente es bastante conocido e incluso se hizo viral de alguna forma, pero aún así pienso que es bastante divertido. El 4 de septiembre de 2019, Sans fue añadido a Super Smash Bros. Ultimate como un traje Mi. Un traje Mi que además incluía un tema musical, Megalovania, la primera vez que esto ocurrió. Pero lo divertido fue cómo esto llegó a pasar. El propio Sakurai mencionó durante la presentación del traje que se vio personalmente con Toby Fox y que jugaron a Smash juntos antes de trabajar en Sans para el juego. Esto nunca se ha revelado oficialmente, pero a menudo se piensa, y con razón, que la idea de añadir a Sans a Smash surgió durante ese día y probablemente porque Toby destrozó a Sakurai. Quiero decir, Sakurai admitió que fue su rival más poderoso. Para el siguiente quiero hablar de Pokémon sobre espada y escudo, para ser más exactos. Alrededor de un mes antes del lanzamiento de los juegos, se llevó a cabo un directo de 24 horas en el que se reveló el Bosque Lumirinto. El directo consistía en 24 horas del mismo plano. De vez en cuando se podían escuchar algunos sonidos o incluso se podían ver algunos Pokémon como Pikachu o Shinotic. Sin embargo, el directo no solo reveló el Bosque Lumirinto, sino también dos nuevas especies de Pokémon... más o menos. En algunos puntos del directo, Impidimp aparecía y esa fue, de hecho, la primera vez que se vio a Impidimp aparte de la demo del E3 de 2019. La cosa es que la mayoría de las veces que aparecía Impidimp era para tapar a otro Pokémon. Aunque la revelación de Impidimp hizo que mucha gente se interesara, lo que realmente llamó la atención fue precisamente ese Pokémon escondido y hubo mucha especulación hasta que Ponita de Galar fue finalmente revelado. Al día siguiente, el canal oficial de Pokémon mostró a Ponita de Galar y lo anunció oficialmente, pero no a Impidimp. De hecho, no hubo apenas información, o ninguna, sobre Impidimp hasta el lanzamiento final del juego. Impidimp parece el tipo de Pokémon al que le gusta causar problemas, ¿verdad? Los nombres japoneses son, a menudo, diferentes que los que conocemos. Bueno, eso es obvio, pero hay algo que me encanta sobre esto en los juegos de Mario Conocéis a los Koopa Trupa, ¿no? Esas pequeñas tortugas que no son realmente una amenaza y que trabajan a las órdenes de Bowser Bueno, me encanta que los Koopa no se llaman así en Japón Básicamente porque ese es el nombre japonés de Bowser Sí, el nombre japonés de Bowser es Koopa Y eso no es tan desconocido, pero me parece gracioso Por supuesto, los Koopa deben tener otro nombre en Japón, ¿verdad? Pues sí, lo tienen, como acabo de decir. ¿Y se llaman Nokonoko? Bueno, la verdadera razón por la que quería hablar sobre esto era por la razón detrás de este nombre. Nokonoko significa hacer algo sin mucho cuidado o andar despacio, que es algo bastante relevante considerando su comportamiento. Y mi intención no era hablar sobre esto, pero ya que estamos, el nombre japonés de los Gumba es Kuribo que se traduciría como Chico Castaña, porque se parecen a castañas, maravilloso. Y siguiendo con los nombres japoneses, esta vez voy a hablar del título japonés de un juego, el de Fire Emblem Three Houses, la última entrega de la saga Fire Emblem. Este punto puede contener spoilers del juego, y cuando digo que puede, me refiero a que tendrá, por lo que si no habéis terminado el juego, o bueno, si no sabéis mucho sobre él, ya que debido a la naturaleza del juego, pues puede que acabéis el juego una vez y no seáis conscientes de todos los secretos de las otras líneas argumentales. En cualquier caso, sed conscientes de que voy a hablar de spoilers. Eso es todo. Bueno, el título Three Houses habla sobre, por supuesto, los tres caminos que se pueden tomar en el juego, los ciervos dorados, los leones azules y las águilas negras. Sin embargo, el título es diferente en japonés, como ya habréis adivinado llegados a este punto. El título japonés es Fire Emblem: Fūkasezgets, que se traduciría como Fire Emblem: Viento, Flor, Nieve, Luna. Este es, de hecho, un título muy bonito porque se basa en un poema chino, pero también es relevante para la trama del juego porque si has prestado suficiente atención sabrás que cada ruta del juego ha sido nombrada en base a este título. Viento Glauco para los Cervos Dorados, Flor Carmesí para las Águilas Negras, Nieve Plateada para la Iglesia de Seiros y Luna Añil para los Leones Azules. Por supuesto, esto es importante porque esconde a plena vista que el juego no tiene tres rutas diferentes como fue anunciado en un primer lugar, sino cuatro, y un jugador atento sospechará esto al relacionar los títulos, si no encuentran la ruta escondida antes, claro. Y ahora, y porque adoro Smash, quería hablar sobre Smash otra vez, pero realmente no. Sabéis que algunos juegos desechan ideas por la razón que sea, ¿verdad? Y como algunas veces esas ideas cambiarían completamente el juego. Por ejemplo, Star Fox Adventures iba a ser una IP completamente nueva. Eso es lo que le pasó a The Wonderful 101, el juego en el que puedes controlar hasta 100 personajes al mismo tiempo. The Wonderful 101 fue desarrollado por Platinum Games y usó personajes totalmente nuevos, pero la verdad es que originalmente estaba planeado que fuera una serie hermanas más, lo que significa que las mecánicas principales serían las mismas que conocemos en The Wonderful 101, pero con personajes de Nintendo. ¿Os imagináis a Mario, Link y 98 personajes más de Nintendo corriendo de un lado a otro y formando puños y espadas gigantes? Por desgracia la idea fue desechada por alguna razón y Platinum Games optó por personajes originales, pero, sinceramente, aunque hubiera sido una pasada, creo que es mejor con personajes totalmente originales que encajen mejor con el estilo de juego, tal y como pasó con Splatoon. Como os digo, las ideas desechadas están en todos lados, pero el siguiente caso es un poco especial. Xenoblade Chronicles se lanzó originalmente en 2010 para la Nintendo Wii y por supuesto también tiene contenido desechado, esta vez siendo el diseño por defecto de Fiora que estarás viendo ahora mismo. No os preocupéis por sus manos, no iban a ser así, pero... ¿Qué hace que contenido desechado sea especial? Bueno, dos cosas de hecho. La primera y más importante es que, de hecho, este diseño fue utilizado. Durante el E3 de 2009, un año antes del lanzamiento original, Xenoblade fue mostrado como Monado, beginning of the World. Fiora aparece en el tráiler muy brevemente usando este diseño. Normalmente en este punto del desarrollo la mayoría de las cosas están ya terminadas y al juego solo le falta un par de detalles. Viendo el tráiler se puede ver que el juego ya estaba en ese punto y solo faltaban mejorar algunas texturas y algunos modelos no solo estaban acabados sino en el estado en el que los conocemos hoy en día así que yo diría que el diseño de Fiora fue cambiado poco antes del lanzamiento del juego y esto puede estar relacionado con el segundo punto si vas un poco atrás en el vídeo puede que te des cuenta de que nunca he dicho que este diseño o este traje fue completamente desechado sino que se fue desechado como diseño por defecto porque el juego así como el remaster lo utilizan y puedes hacer que Fiora vista esta ropa aunque puede que sea algo difícil de hacer fuera de una partida nueva Plus. La penúltima curiosidad no es realmente sobre un juego en sí mismo, sino sobre su equipo. La mayoría de los juegos tienen un equipo muy grande trabajando en él, especialmente en los grandes. En el caso de Nintendo siendo una compañía japonesa, la mayoría de la gente en el equipo principal será japonesa. Por supuesto, ver un nombre extranjero en los créditos de un juego de Nintendo llamará la atención. Eso es lo que pasó en los créditos de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Durante los créditos del juego hay un equipo llamado Wildlife Programming, Programación de la Vida Salvaje. Aparecen dos nombres, uno japonés y otro extranjero, Cory Bunnell. ¿Lo, lo, ¿Lo he pronunciado bien? Esto puede ser interesante, pero quizás no lo suficiente para ocupar el segundo puesto. Así que, ¿y si os dijera que ya conocíamos a este hombre desde hace años, desde 2007? Resulta que en ese año alguien publicó en un foro online pidiendo consejo para cumplir su sueño: mudarse a Japón y trabajar para Nintendo. El nombre del que publicó el post: nada más y nada menos que Kari Bunnell. Bueno, eh, imagino que ya os lo habríais imaginado. Quiero decir, pudo haber sido una coincidencia, pero no creo que lo sea, porque los sueños se cumplen, así que ida por ellos, ¿vale? Nunca sabes hasta dónde puedes llegar hasta que lo intentas. Y por último, algo que está algo relacionado y es sobre Earthbound. Una vez más, durante los créditos, hay un nombre que destaca. Una persona llamada M.D. Sigger aparecía acreditado como la entrada de guitarra de Lock, más o menos. Sin embargo, esta persona no parece existir. Buscar su nombre en Google apenas da resultados, siendo los únicos datos que aparecen que solo ha trabajado en Earthbound y en nada más. Bueno, puede que su nombre sea en realidad un seudónimo, Y de hecho, lo es. Resulta que hay una persona muy conocida y popular detrás de este seudónimo. En la guía oficial de Earthbound en Japón, en otras palabras, la guía de Mother 2, y es importante recalcar que solo en la japonesa se menciona la verdadera identidad de M.D. Seager, y resulta que el verdadero nombre de Siger es Sigeru Miyamoto. Sí, el propio Miyamoto tocó la guitarra para Earthbound. Ni siquiera sabía que sabía tocar la guitarra. ¿Vosotros sí? Bueno, yo no. Y eso sería todo por ahora. Espero que hayáis disfrutado del vídeo o espero que apreciéis mis esfuerzos. He tenido que leer una guía en japonés, ¿sabéis? El guión me ha llevado muchísimo tiempo, pero ha sido muy interesante de escribir. Realmente espero que lo hayáis disfrutado. Y perdón por mis pequeñas vacaciones, estuve o bien ocupado o quería descansar de estar ocupado, ya sabes. Espero poder hacer vídeos de forma más regular a partir de ahora. Y mis dos próximos vídeos serán los dos últimos orígenes de Smash que me faltan. Por cierto, los luchadores, los trajes de los luchadores del segundo pase de Smash, así como sus escenarios. Por ahora, ¿por qué no te suscribes si aún no lo estás? Y deja un like. Comenta, compártelo con todos los que conozcas, bueno, lo normal, ya sabes. También sígueme en Twitter y échale un vistazo al canal inglés si eres angloparlante. Gracias. Y bueno, eso es todo por ahora, así que veámonos pronto otra vez. Muchas gracias y nos vemos la próxima.